Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a mi nuevo video en vivo. Soy Martín de Español Real y en este sitio te ayudo a hablar español de manera auténtica y divertida. Español Real se dirige a todas las personas del mundo que tienen un conocimiento de español pero eh, sin embargo son incapaces de expresarse, de hablar. Así que si es tu caso, bienvenido a la familia español real. Si es la primera vez que nos conocemos, me llamo Martín y cada semana publico videos como este en directo y también videos editados. Así que considera suscribirte aquí a la página. Facebook de Español Real y a mi canal en Youtube ya que de este modo no te vas a perder ninguno de mis vídeos eh, semanales. Bueno la idea de este video en directo es presentarte una lista extensa de maneras eh, de decir, distintas maneras de decir que estás cansado o que estás cansada en español, en español real existen muchas maneras de decir que nos encontramos eh, faltos de energía o desanimados, alicaídos, cansados así que el objetivo de este video es presentarte una lista extensa de las diferentes formas de decir que estás cansado bueno ¿estás listo? ¿estás lista? comencemos quiero comenzar diciéndote eh, explicándote un poco qué significa estar cansado bueno simplemente quiere decir estar eh, agotado o falto de energías o de ánimos así que de manera general estar cansado se refiere a que una persona le faltan energías o eh, le faltan ánimos puede ser un cansancio mental o un cansancio físico y el, el hecho de estar cansado o cansada eh, se produce por algún esfuerzo sea algún esfuerzo físico como correr por ejemplo una maratón un esfuerzo mental tal vez luego de un día eh, arduo de trabajo o de investigación alguna actividad que exige un esfuerzo mental así que en estos casos nos sentimos cansados ¿no? como consecuencia estamos cansados así que estar cansado es un estado de las personas ¿no? seguramente te ha pasado eh, decir estoy cansado, estoy cansada, estoy muy cansado bueno en este video voy a mostrarte diferentes maneras de decir que estás cansado en español ¿estás listo? bueno comencemos con la lista de hoy en primer lugar la primera forma es justamente esa es decir, simplemente estoy cansado. O estar, eh, estoy cansada. ¿no? Si eres una, una chica, una mujer, puedes decir estoy cansada. Luego, estoy agotado. Estoy fatigado. Continuamos. Estoy. Abatido. Estoy extenuado. Te repito, estoy extenuado. Sigamos. Estoy exhausto. Estoy exhausto. Exhausto un poco voy a hacer un paréntesis se refiere a estar enteramente agotado o eh, falto de, de energía es carecer de un buen estado exhausto es algo más fuerte es estar enteramente agotado continuemos estoy molido estoy molido esta forma es más eh, corriente forma parte del lenguaje popular estoy muerto estoy muerto estoy hecho polvo estoy hecho polvo aquí quiero detenerme ya que tengo un video en mi canal de YouTube en el cual te explico el sentido y el significado de estar hecho polvo así que si quieres entender esta expresión, eh, esta frase hecha te invito a ir a mi canal Ahí podrás encontrar eh, más a detalle la explicación de esta frase estar hecho polvo. Continuamos bueno continuamos estoy reventado estoy destrozado estoy destrozado estoy que me caigo estoy que me caigo bueno de esta lista eh, quiero decirte que algunas eh, maneras son más usadas otras son más eh, aceptadas algunas de ellas son más populares es decir forman parte del lenguaje corriente las puedes utilizar entre amigos entre compañeros entre eh, amistades ¿no? entre parientes y las otras son más formales así que algunas son más formales que otras por ejemplo estar molido, est estar muerto, estar destrozado, estar reventado son más informales así que en un, en un ámbito eh, más coloquial, más informal te recomiendo emplear estas formas, estas expresiones al igual que estoy que me caigo, no imaginemos un contexto más formal, bueno a tu jefe no le dirías estoy que me caigo ¿no? tal vez estoy cansado o estoy fatigado ¿no? es más formal bueno eh, quiero terminar también he incluido en esta lista otras eh, dos formas que no están digamos eh, que no incluyen el verbo estar te las presento no doy para más te repito no doy para más no puedo más te repito una vez más no puedo más bueno estas dos formas también son muy eh, informales así que si te sientes cansada o te sientes cansado puedes decir eh, no puedo más, no doy para más estás expresando que te encuentras en un estado eh, sin ánimo, sin energías, te encuentras cansado bueno hispanohablante espero que te haya gustado este video en directo la idea de este video como lo anuncié al inicio es hablar de qué significa estar cansado en español y presentarte una lista con todas las formas de, eh, de expresar, de decir que estás cansado, bueno ahora que ya las conoces, que ya sabes eh, cuáles de ellas son más formales te invito a utilizarlas porque te recuerdo que es muy importante que entiendas, que comprendas el significado pero eh, sobre todo que las utilices, que las hagas tuyas mientras más expresiones emplees, mientras más modismos, más frases tu español va a sonar más auténtico, más real bueno eh, voy a leer algunos de sus comentarios antes de terminar este video. voy a leer algunos de sus comentarios así que si conoces otras formas o a lo mejor has escuchado algunas que no están en esta lista escribe debajo déjame saber yo voy a leer todos los comentarios bueno aquí está nuestro amigo Vicente hola Vicente Fela me dice estoy cansada Patrice, Estoy hecho polvo. Otra manera. Así es. Es una manera que es una expresión idiomática. Eh, puedes ver, Patrice, uh, este video. También puedes verlo. Eh, tengo un video sobre. Eh, en el cual hablo sobre esta expresión: estar hecho polvo. Nos dice Fela, fatigada, agotado sí también fatigada agotado lo hemos visto estoy muerto nos dice nuestro amigo eh, Shaed o Saed disculpa que no que no pronuncie bien tu nombre estoy muerto efectivamente se puede decir estoy muerto como lo eh, lo mencioné en la lista estoy hecho polvo estoy harta estoy harta eh, estoy harta es otra cosa es, efectivamente estoy harta se refiere a otra cosa no se refiere a estar falto eh, de energías o de ánimos ¿no? por alguna actividad física o alguna actividad eh, intelectual así que eh, estoy harta no sería una manera de decir que estás eh, cansada estoy frita o molida si sí, estoy molida o molido también se emplea estoy exhausto, así es, hola sana, sana nos dice so, estoy exhausto, efectivamente estoy exhausto, eh, estoy exhausto, está dentro de, la, de nuestra lista del día de hoy, así que bueno, veo que han entendido, eh, la mayoría de ustedes han entendido el sentido de estar cansado, se refiere a eso, a estar falto, de ánimos, de energías por alguna, por diferentes motivos no sean físicos eh, o mentales hola Aline nos dice Aline estoy mureta estoy muerta, exacto estoy muerta estoy muerta también es una manera de decir que estás cansada bueno hispanohablante para terminar el video de hoy te invito a escribir oraciones ejemplos con estas formas escribe debajo ejemplos con estas formas estar cansado, estar agotado, muerto, exhausta eh, y todas las formas que he presentado así que escribe de este modo vas a recordar eh, cada una de estas formas si te gustó este video regálame deditos hacia arriba, me gusta, compártelo con tus amigos y con otras personas que están estudiando, que están aprendiendo a hablar español al igual que tú ya que de este modo vamos a llegar a muchas más personas y la comunidad español real va a crecer cada día más también no olvides de dejarme tus sugerencias sobre los otros temas sobre los próximos videos, ya que las mejores sugerencias, eh, los mejores temas vienen de ti, de ustedes, de cada uno de ustedes, de la comunidad de español real así que déjame saber también debajo qué otros eh, temas te gustaría que toque en los próximos videos. Bueno, voy a leer cada uno de sus comentarios y les recuerdo que este video va a quedar aquí eh, en la página Facebook y posteriormente voy a compartirlo en mi canal de YouTube así que recuerda suscríbete al canal de YouTube activa la campanita ya que de este modo te van a llegar todas las notificaciones al instante. Bueno amigos muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto en un próximo episodio en español real. Saludos Ñe